Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. Existen varias formas para trabajar escala de grises en Photoshop, sin embargo aquí vamos a trabajar con mezclador de canales. Así que en el canal de capas vamos a elegir capa de ajuste mezclador de canales. Vamos a dar clic aquí en monocromático y ya la tenemos. Sin embargo, la ventaja de trabajar canal por canal es la siguiente. Yo puedo trabajar solo en los píxeles rojos, los puedo hacer más oscuros o más claros, depende la calidad con la que yo quiera sacar esta imagen en escala de grises. Puedo trabajar en los verdes y puedo trabajar tranquilamente en los azules. Voy a hacer un zoom aquí para explicar lo siguiente. Tenemos este signo de alerta que nos está diciendo que no debe ser más allá de 100, así que yo voy a tratar de ajustar esto hasta completar aquí el 100%. Voy a hacer un zoom hacia atrás, voy a poner aquí valores de 25, voy a poner aquí 45 y aquí 30. Y ahora tengo esta imagen totalmente equilibrada, no más allá del 100% trabajando canal por canal.